Buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar de conexión. Eh, retomamos de nuevo nuestras jornadas. Alternativas al capitalismo digital. Esta tarde tenemos el enorme privilegio de contar con los grandes teóricos y activistas, pensadores que están tratando de transformar el capitalismo digital desde un enfoque decolonial. Tenemos vamos a tener en primer lugar a Renata Ávila, eh, compañera abogada. Ha sido eh, abogada de Assange, ha escrito con frecuencia en diferentes medios, ha liderado organizaciones y, bueno, yo estoy bastante emocionado de contar aquí con ella y de aprender aquí con ella. Y más tarde contaremos con Ulises Mejías, eh, prolífico autor. Eh, para mí, revolucionario y pionero, en el sentido de que ha sido capaz de introducir en la, Euro la eurocentrada academia norteamericana autores de coloniales latinoamericanos, está practicando el giro epistémico eh, en una cuestión vital y fundamental como es eh, la transformación digital. Eh, en su última obra que ha, hecho con, eh, ha escrito con Nick Kuldry, eh, a, yo creo que han popularizado un concepto de colonialismo digital, que ahora mismo ya está en, en boga de todas y de todos, es un concepto necesario, ¿no? Hay veces que estamos aquejados de algunos males, pero no les ponemos nombre, entonces no les sabemos reconocer. Bueno, pues sin más preámbulos, doy paso a, a Renata, y ahí os dejo con, con ella. Muchas gracias. Listo, y hola. Hola, le vamos a tener que rezar un poquito a la diosa de Internet para que no falle la conectividad y esperemos que, que todo marche bien, porque vamos a arrancar con algo, con un video eh, muy corto, porque creo que va a servir para eh, darle eh, un momento. darle, eh, enmarcar esta conversación de democracia radical y el activismo contra el colonialismo digital. Um, y la pregunta empieza con este video que les voy a poner ahora. Eh, solo voy a volver a compartir la pantalla porque si no, no se va a um, escuchar bien. Porque tengo que... Arrancamos así. 20 secure phones to assist in staying anonymous, $5,000. Fighting legal cases across 5 countries, $1 million. Upkeep of servers in over 40 countries, $200,000. Donations lost due to banking blockade, $15 million. Added cost due to house arrest, $500,000. Watching the world change as a result of your work? Priceless. There are some people who don't like change. For everyone else, there's Wikileaks. Bueno, esto es para arrancar la, la discusión y esta, esta era como la narrativa, esta era la, el sentimiento hace 10 años. Hace 10 años exactamente, yo estaba en Londres, estaba en el Frontline Club y estaba enfrentándome con algo que como activista, y como una activista que ya llevaba eh, más o menos... Eh, una década de trabajo en temas en la intersección de derechos eh, digitales y derechos humanos para mí fue una tremenda y total sorpresa encontrarme con la realidad que me encontré y la realidad que me encontré fue brutal la realidad que me encontré fue una realidad colonial de narrativas dobles les cuento lo que pasó y es una historia eh, fui de las pocas testigas de, de cómo se fue desarrollando esto. Ese año, 2010, fue un año muy especial para empezar a desnudar el colonialismo digital en el que estábamos metidos y que estamos a, ahora a, metidos aún más. Y eh, ese, ese año 2010 fue el año eh, famoso en que Hillary Clinton, como secretaria de Estado, da su discurso sobre la libertad de Internet y alaba estas nuevas tecnologías como emancipadoras, critica a los gobiernos autoritarios que suprimen el acceso a la información y eh, incentiva a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo a activar el poder de internet para eh, más democracia, para eh, mayor eh, acceso al conocimiento y demás. Es un discurso, discurso precioso que unos pocos meses más tarde, cuando eh, Wikileaks empieza a publicar todas eh, eh, las, las publicaciones eh, de, de documentos del Departamento de Estado, del de Departamento de Defensa de Estados Unidos, que documentan serios eh, delitos de lesa humanidad, toda esa narrativa se desmantela y empezamos a ver la, la colusión real del poder político y el poder tecnológico de Silicon Valley. Para mí fue, eh, eh, recuerdo muy bien, eh, hace 10 años y unos días yo estaba sentada y miraba a todos mis héroes y heroínas de internet eh, y, y, y, y, y, y trataba de buscar sus contactos y demás para que me ayudaran con la realidad que estaba enfrentando. Y la realidad que estaba enfrentando es que precisamente la jurisdicción, que había estado eh, criticando a dictadores de Oriente Medio y demás por suspensión de servicios de Internet, criticando la interferencia del Estado en eh, las nuevas tecnologías, era, era esa jurisdicción y esas compañías, las que estaban atacando a mi representado de una manera brutal, de una manera inesperada, múltiple, que yo nunca había visto. Y el objetivo único de ese ataque era político. El objetivo único era poder detener una publicación y poder como salvar, salvar cara a un gobierno que estaba siendo avergonzado por eh, eh, la documentación que estaba exponiendo, malas prácticas, eh, eh, pr prácticas corruptas, crímenes de la deshumanidad, colusión con los más corruptos de los más corruptos eh, y una descomposición institucional que cubría a todos y cada uno de los países del mundo. Eh, para muchos de ustedes probablemente eran chicos, eran eh, niños, o adolescentes cuando todo esto pasó. Entonces, eh, por eso, por eso quiero quiero tomar como punto de partida ese 2010, ese diciembre de 2010, porque eh, era un tiempo donde las redes sociales aún no eran tan poderosas como ahora y no eran tan eh, era eran eran a, a, a, a, a su poder apenas empezaba y el Aún había un poder descentralizado de, la, de las publicaciones y aún existía una posibilidad de tener un medio independiente que transformara el mundo eh, con, eh, con la colaboración de la ciudadanía, con la, con la, la, la activación de personas con eh, distintas capacidades para crear, para decir, para... Eh, eh, des, de, para, eh, para poder replicar estas, estas estructuras y hacer, y hacer un espacio de comunicación no censurable. ¿Quiénes fueron los malos de la película? Y voy a, poner, voy a volver a compartir aquí la pantalla. Eh, vamos a ver si lo pongo por acá, la próxima o la anterior. Eh, los mismos enemigos, de alguna manera, los mismos enemigos que tenemos hoy y los mismos enemigos que estamos batallando ya a un nivel mucho más grande fueron los en enemigos de antes. Esta, esta, esta um, eh, gráfica a mí me gusta mucho porque es increíble que sin fundaciones intermediando sin subsidios estatales, con solo eh, una, una colaboración promedio de 20 dólares por donante, Wikileaks estaba logrando lo que ningún periódico del mundo con grandes millones, con advertising, con eh, una, un entretramado de conexiones y de poder eh, eh, pudo, haber, pudo haber logrado. Y cuando se da... Eh, cuando empiezan a publicar los cables del Departamento del Estado se da un ataque sin precedentes y en lo que me quiero enfocar acá para esta, para esta charla es en cómo creímos la mentira del libre mercado totalmente aislado de las consecuencias políticas y creímos una promesa falsa, una promesa eh, vacía de eh, respeto de la democracia y respeto de la libertad de expresión y respeto de los derechos humanos. Y cómo es esta, esta promesa falsa, esta promesa incumplida, hizo que todo el activismo que desarrollamos, la primer, eh, eh, eh, muchas veces la primera eh, década de este siglo, confiara ciegamente en plataformas, en servidores, en servicios que estaban albergados en, en, en esta jurisdicción problemática. Y, el, y, y la llamada de atención y y la llamada al despertar no fue lo suficientemente fuerte, desgraciadamente. Eh, vuelvo ese diciembre y estaba yo llamando a mucha gente y al parecer es muy fácil criticar a una compañía cuando la contraparte es un gobierno del sur global, o cuando la contraparte es un gobierno eh, eh, demoni demonizado por todos los medios de occidente. Cuando es Libia, cuando es Túnez, cuando es Egipto, es muy fácil decir eh, libertad de Internet, libertad de Internet. Cuando eh, quien estaba del otro lado era la jurisdicción donde están la mayoría de las ONGs que ven derechos digitales, poderosas, y de pensadores y de universidades y de centros de investigación, toda la retórica que habían utilizado para, eh, en defensa de esta supuesta libertad se desplomó. Y el, colonia, el colonizador mostró la cara. No les miento con decirles que yo estaba tratando de, de llamar por teléfono, de, escribirle, de escribir a abogados y abogadas súper importantes en este tema. No se atrevían ni siquiera a contestarme los, los correos. O, o me decían, no podemos hablar esto por teléfono. Y el nivel de inacción ante la embestida de Silicon Valley, sin fundamento legal más que términos de servicio y términos y condiciones de servicio y sin una pelea es lo que nos tiene precisamente en el punto que estamos hoy. Teníamos la evidencia clarísima enfrente de nosotros de que tecnología es política y que el poder el poder imperial, digamos, el poder el, el poder casi sin límites de Estados Unidos una cosa es cómo funcionaba hacia adentro y, la, y las enmiendas y ciertas salvaguardas que ya vimos mucho tiempo después que tampoco funcionaron. Y otra cosa era la reacción que tenía cuando el objeto de escrutinio es el gobierno en la jurisdicción donde están albergadas. Eh, que una llamada de un senador o que una, eh, o que una eh, presión política del de, de Departamento de Estado hicieran que, que una publicación independiente albergada afuera de Estados Unidos, publicando afuera de Estados Unidos y, co, y con un contenido periodis, periodístico de interés público, fuera atacada a nivel de infraestructuras críticas. De esa manera fue, fue la, la, la primera muestra latente de que estábamos es, estamos ante desde la ciudadanía y, spe, y especialmente desde el activismo, cuando... Todas nuestras actividades pasan por esas plataformas en un estado de indefensión total. Esta es la primera reflexión, porque creo que no hubo litigio, no hubo una, una, más que eh, protestas esporádicas, no hubo una, una posición sólida de Europa, por ejemplo, o de, de ningún, de ningún país contra este abuso de poder. Y lo dejo ahí, y lo dejo ahí. Es importante y lo dejo como un punto pendiente que voy a retomar al final, porque nos muestra todas las peleas y todo el terreno que hemos perdido, porque ya no podemos en este, en este momento perder un centímetro más eh, de poder. El segundo momento al que en, en esta década que quiero cubrir en 30 minutos, que es muy difícil, eh, al que me quiero referir es las revelaciones de Edward Snowden. Más desnudo, ya una, la, prim la, primera, la primera parte de desnudar al colonizador fue el, el momento de Wikileaks. La segunda parte son las revelaciones de Edward Snowden, donde ya se hace, ya, y entra otro elemento que no estaba tan claro eh, en el 2010, entra otro elemento a la sala y es concentración de poder político, política Silicon Valley y poder militar. Y esa es, esa es la tríada a la que nos enfrentamos. Y creo que, en, eh, eh, creo que eh, fue otro momento perdido porque nos enfocamos totalmente, totalmente eh, hacia privacidad y protección de datos personales. Y no vimos una, una, y no dimos no una respuesta sistémica a la evidencia que teníamos frente a nuestros ojos, porque la evidencia que teníamos frente a nosotros es, era una narrativa mucho más allá que solo privacidad y protección de datos personales individuales, sino desde lo colectivo y desde lo soberano colectivo. No, no sin sus excepciones. Creo que una de las excepciones es, y los invitaría a que vean y visiten, es el discurso que Gilmar Rousseff, la expresidenta de Brasil, pronunció ante la, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese eh, discurso es, yo lo contrapondría al discurso que dio Hillary Clinton en el 2010 y es una respuesta brutal y digna de un país del sur global que se opone a ser, y, y que ve esto como un, un tema de soberanía y un tema de pérdida de control de infraestructuras críticas que los países no pueden, eh, no, no pueden eh, simplemente renunciar a. Eh, ese fue el, el, el segundo momento y yo creería que el tercer momento y el tercer momento menos, menos eh, notable ha sido a partir de 2015 un plan acelerado de conectividad, hecho por estos embajadores de Silicon Valley, que a pesar de la victoria, que luego es, es la, otra, la otra excepción a la regla, a, a pesar de la victoria en India, que, en donde se rechazó completamente el internet gratis, gratuito a lo, a lo Mark Zuckerberg, que le estaban ofreciendo a todo el país, y hubo movilizaciones, y hubo act much, muchísima, muchísima actividad, hoy por hoy se ha delegado una, la función de conectividad, y se ha delegado piezas importantísimas de infraestructura crítica de todos los países, de todos los gobiernos, de sistemas de educación pública, de sistemas de salud a, el, a la, la, los gigantes de Silicon Valley. Entonces esta década eh, esta década eh, ha sido marcada por grandes eventos que nos han mostrado número uno la conexión de Silicon Valley con la política de Estado de Estados Unidos. Número dos, la conexión Silicon Valley, el ejército más poderoso del mundo, y, eh, y la política también de, de Estados Unidos, que va mucho más allá, lo vimos como, como espionaje electrónico, penetración de eh, infraestructuras y demás. Con tot, total pérdida de control de eh, diplomacia, pero más allá de diplomacia, investigación y demás. O sea Países enteros, incluido el Parlamento Europeo, completamente penetrables y vulnerables a NSA. Se regularizó la actividad de, de espionaje en lugar de haber una, una respuesta hacia una soberanía tecnológica que saque a los espías de, de, de, de, eh, de una tecnología de, de, de, de diseñada para que pueda tener backdoors y que para, para que pueda tener agujeros. Eh, eh, y hacerse penetrable. Y lo tercero es, se hace ya explícito en esta década, la ambición de este, este conjunto de poderes para controlar los términos de conexión, controlar la manera y controlar la, la dinámica de conexión de, de la mitad de la humanidad, de la, la, la mitad de la humanidad que todavía eh, espera ser conectada. Esos... esos eh, esa década perdida y esa, y esa década en que en paralelo uni, únicamente aumentó la concentración de poder y la consolidación de eh, regulación de Silicon Valley es lo que se está tratando desde, yo diría, más o menos un año y medio, dos, se está tratando de revertir desde ciertos espacios europeos. Pero el problema nos enfrentamos a una batalla contra el reloj en dos problemas el primero es eh, eh, y, y, y es y es, y es conectado con el objetivo de nuestra de nuestra charla la, eh, ¿Cómo luchamos contra el colonialismo digital el, el, el, el problema que yo veo y es un problema que quiero que quiero no, no, no describir sin, sin eh, proponer soluciones es que las soluciones que se están haciendo son por Europa para Europa y se vuelve y se, y se vuelve a elevar. Nadie quiere tomar la batuta internacional, la, la batuta internacional solidaria para también defender los intereses de la mitad del mundo que no está conectado. Y Europa al parecer está tomando medidas muy fuertes y está tomando ciertas acciones y direcciones correctas, pero, está, pero es Europa por Europa para Europa. Entonces es una, es, una posición, es una posición desde las soluciones de soberanía tecnológica y lo que la, la Comisión Europea está haciendo para resistir el colonialismo digital, es resistir cierta forma de colonialismo digital hacia los europeos. Y el resto del mundo, en el resto del mundo, que apliquen las otras reglas del juego, lo que yo considero un grave, grave, grave error. Y eh, la, la, la gran tristeza es que Europa habla para Europa un discurso y Europa ejercita en esferas internacionales otro. Y me voy a, y, y me vuelvo, y, y para ir ya, ya circulando, ya circulando, eh, cerrando eh, eh, la exposición, en lo militar se alinea totalmente con Silicon Valley y Estados Unidos. En, en, en temas de comercio exterior se alinea completamente con Silicon Valley y Estados Unidos y lo hemos visto con todo con todo esto del tema de 5G y en, en sus relaciones con el resto del mundo en adopta exactamente las mismas dinámicas digitales coloniales que adopta Estados Unidos. Entonces, eh, aunque yo deposito bastante de mi fe en el espacio europeo como un, un posible espacio para cambiar las reglas del juego, tiene que, eh, tiene que avanzar mucho más allá a tener una visión internacional. Y eso también pasa desde el activismo, porque el activismo que se está haciendo a nivel, a nivel europeo es un activismo que solo, ta, que solo toca países desarrollados y que parece olvidarse que parte importantísima de la ecuación y el futuro digital que tenemos está precisamente en la mitad de los países no conectados. Y eh, para la emancipación digital, yo, yo he estado tratando de, de delinear o de eh, determinar tres pasos que podrían ser como tres posibles espacios globales para desacelerar este colonialismo digital, resistirlo y revertirlo. Y creo que son espacios que nos... Que nos eh, son espacios comunes, son espacios, espacios de acceso popular y son espacios donde tenemos, en alguna, en alguna forma, infraestructura institucional para, eh, para hacer algo grande y poderoso. El primero es la educación pública. Creo que es el punto de partida para una Y estamos en el momento justo. Una reforma profunda al sistema de educación pública que eh, lleve a la formación, a una, a una formación, a una, un diseño de la educación pública para la emancipación digital es el punto de partida necesario. Y ahí creo que eh, tenemos y hay una, una gran tradición de coordinación a nivel mundial en estos temas educativos. Y es un punto excelente, pero nos damos cuenta que hasta Europa tiene eh, sistemas educativos completos en Google Switch. Entonces, es un problema que muchas veces lo vemos desde el pensum, pero no, se tiene que ver también desde las, desde las infraestructuras. Y esta crisis de COVID nos da la gran reflexión de que eh, el, debemos frenar y debemos revertir el futuro de la educación y el futuro de la enseñanza a un futuro privatizado y controlado por los mismos gigantes de Silicon Valley. Y el segundo es porque creo que, que parte del impedimento de desarrollar, eh, una alterna de desarrollar alter alternativas es la falta de recursos y lo, lo tan avanzado que China y que Estados Unidos está en sus tecnologías para, para competir. Es el sistema de compras del Estado. El sistema de compras del Estado, el sistema de procurement, es clave para revertir este, estos temas de, de colonialismo digital. Porque si no diseñamos en sectores estratégicos y si no damos la oportunidad a talento local o a, al mismo Estado a desarrollar su software, su hardware y, sus, y, y, y a autoproveerse la tecnología que necesitan, para, para, para cuestiones críticas, caemos en lo mismo. Nunca, nunca se me va a olvidar a mí eh, eh, lo que pasó con la planta nuclear iraní que tenía eh, software desactualizado de Estados Unidos, o qué pasa cuando hay sanciones y se cae todo un sistema. Bueno, esos son los casos extremos, pero creo que el procurement a nivel de ciudades, a nivel de países, a nivel de regiones, puede dar oportunidades para dictar los principios de la tecnología que queremos que se use. Y, eh, por último, un nuevo marco para la cooperación internacional. Creo que eh, donar computadores, que España lo ha hecho, que todos los países europeos lo han hecho, donar computadores y programas de digitalización y to todo eso tiene que terminar. No es la manera de crear emancipación digital y una, y un, y una, y una eh, eh, y revertir realmente este sistema. Si no, si no activamos sistemas de innovación digital público, pública desde el sur, no, no solo, no solo eh, estamos alimentando y, da, y creciendo el monopolio de control y de vigilancia de Silicon Valley, sino que estamos perdiendo toda la riqueza que la mitad de la, de la humanidad no conectada tiene que aportar. Toda la nueva configuración que va a traer, todo el aporte y toda la, y toda la, la cosa buena que va, que va a traer estos nuevos y nuevas innovadoras de, del, sur, del sur global. Y creo que eh, eh, eh, la cooperación internacional y sobre todo la relevancia de la cooperación internacional... Debe dicta, en, en temas digitales, debe debe reconfigurarse y debe hacerse en, en los term, términos. Y por último, por supuesto, la formación política para la emancipación digital que tiene que eh, establecerse desde los partidos políticos. Tenemos que tener los partidos políticos progresistas del mundo, tenemos que tener una ruta común, una ruta internacional y una ruta que no, que, eh, que no deje ni, un, ni, uno, ni una de estas esferas sin, eh, sin tomarse en cuenta. Porque hablamos mucho de lo económico y de la economía digital, pero no tenemos una, una agenda proactiva contra colonialismo digital en temas de seguridad, en, en, en, en temas incluso de cultura y acceso al conocimiento. Tenemos que hacer algo mucho más allá de solo la economía y tenemos que aprovechar eh, eh, los receptivos que van a estar los países, especialmente países del sur global, luego de, de esta eh, crisis de la pandemia mundial. Y, y no, de, no desaprovechar esta oportunidad para poder eh, colaborar y hacer una agenda común que sirva para restablecer el para recuperar un poquito de terreno, al menos para recuperar cinco años de los 20 que perdimos de las dos décadas que les describí. Eh, pues bueno, esas son mis, mis reflexiones para esto y, y estoy segura que de aquí podría salir eh, tres grupos de trabajo para ver un tema de procurement, un tema de educación pública y un tema de los nuevos términos de la cooperación en materia digital y siempre a la disposición de todos ustedes para... Eh, profundizar en esto. Y bueno, para, ir, para terminar, eh, volver al tema de Assange, porque el tema de Assange es, es un tema, eh, tiene como punto central y se va a decidir el 4 de enero, es un tema de colonialismo digital, porque si un país en donde no publiqué me quiere castigar de por vida por publicar, en, eh, eh, eh, por publicar en línea, estamos en... Estamos peor que en la Edad Media. Estamos dándole un, estamos autorizando no solo extraterritorialidad de, de, de ejercicio de acciones penales a Estados Unidos, sino que estamos dándole el acceso, estamos delegando ¿Qué podemos leer y qué no podemos leer, dadas las condiciones en, en, en, en, en que el acceso a la información está configurado hoy? Estamos dándole todo el poder de decidir qué es permitido y qué no es permitido en nuestras pantallas. Entonces, eh, solo eh, para, para, para cerrar con eso, eh, que el caso de Assange no es sobre él, es sobre todos nosotros, y sobre quién domina, quién controla y quién decide qué leemos y qué leemos en línea. Eh, solamente eso y gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes y espero que salga algo concreto y poderoso de esta jornada. Muchísimas gracias, eh, ha sido apasionante, de hecho me surgen eh, han surgido aquí incontables preguntas, pero creo que también Ulises va a tener alguna que otra eh, por ahí preparada, así que me voy a limitar a, a una que es, es muy abierta y es un poco complicada pero creo que, creo que dispones de tesoradas de herramientas para dar la respuesta. Y es lo siguiente, ¿qué es, qué es, la, sobre, qué es la, sobre, la soberanía digital desde el sur? ¿Qué significa la soberanía digital desde el sur? Porque soberanía digital para Europa significa una cosa, ya lo hemos visto, lo has descrito muy bien, pero ¿qué es pensar la soberanía digital desde el sur? ¿Sabes que yo cada, cada, cada vez veo menos la... Eh, si pienso en mi país en Guatemala, ejercer, ejercer soberanía digital es, es tener opciones, no estar, a, eh, no, no estar a lo impuesto por un monopolio. Probablemente no vamos a tener las, las capacidades, habilidades o los recursos de eh, de desarrollar todo desde cero, pero si sí podemos elegir tecnologías y adoptar tecnologías que responden a nuestros principios, a nuestros principios nacionales y a nuestros intereses comunes, yo creo que esa es una expresión de sober sober soberanía digital desde un país que no produce la tecnología, eh, tecnologías que responden te tecnologías que respondan a mis necesidades y las sirvan, en lugar de yo servir a ellas y, y que sean democráticas, o sea, que sean auditables, que, que yo pueda entender cómo funcionan, que yo pueda decidir dejar de usar y que yo pueda, eh, que, que yo pueda ejercer ciertas libertades sobre ellas para recrearlas y adaptarlas para, para, eh, eh, para para mis servicios, para, para, mi, para mis eh, necesidades. Eh, no lo veo algo como a, voy a, ad, a adoptar todo lo hecho en mi país y nada más, porque creo que es, una, es, es imposible hoy y hay distintas categorías de países, pero quiero tener, quiero poder ejercer, ciertos, ejercer cierto control sobre lo que uso y, puedo, y, y quiero tener ciertas opciones y quiero tener la posibilidad de eh, dictar principios diferentes para, para estas, eh, y, y, y adaptarlas de esa manera. O sea, es, pero eso es desde mi posición yo creo, que, yo creo que estamos aún explorando qué significa. Y desde mi posición de privilegio yo lo miro de ese modo, pero a mí me gustaría eh, en la práctica, y, y por eso espero que, que la nueva generación de gobiernos progresistas en Latinoamérica reabran la, la, la cuestión, porque en la práctica es un ejercicio político colectivo que no puede darse desde una posición individual o de academia, eh, lo que me preguntas. Pero para mí es, esos elementos serían como elementos iniciales para eh, poder eh, configurar una... una una idea, una política pública alrededor de eso, desde el sur. Muchísimas gracias, eh, Renata. De hecho, en, en este sentido, en el informe que vamos a publicar desde el Instituto, eh, nos hemos aventurado a ofrecer una serie de propuestas. Es verdad que es el sur de Europa, no es un, un espacio intermedio entre el sur global y el norte global. ¿no? España un país periférico, en el centro, siempre desituado, siempre desnorteado, siempre desureado. Y, y bueno, pues en esas estamos. No sé si Ulises quiere hacer alguna pregunta a Renata. Eh... Uh, una pregunta corta uh, para ver si nos da tiempo de que el público también pregunte cosas. Pero Renata, muchas gracias. Uh, siempre es un gusto uh, escucharte. Estamos hablando de la solidaridad internacional, pero al mismo tiempo uh, estamos viviendo uh, y viendo la emergencia también del nacionalismo y del populismo. ¿Qué tipo de obstáculo ves tú con esta emergencia del populismo y cómo lo podemos enfrentar para alcanzar los objetivos de los que estás hablando? A mí me pasa algo muy interesante porque eh, cuando hablabas del sur, y el sur global está pre presente en todos los países, <risa> Y, y, y es algo y es algo muy interesante porque esa, presen esa presencia y ese directo contacto con otras realidades y esta y, y la, la precarización de todo y de todos eh, eh, eh, es, una de las, es, una, es una de las de las razones de lo que de lo que describe y es una me complica, es complicado porque por una parte, eh, la tecnología y creo, y, y los temas de colonialismo digital y, y, y, y tal, muchos de, los, muchos de los movimientos de extrema derecha están diciendo cosas que se parecen a las cosas que decimos. Y, y ese es el punto incómodo que tengo, porque es como dicen Al, estas plataformas no, no nos respetan, creamos la nuestra, descentralización, crear nuestros propios social networks y demás. Pero creo que aquí la clave es... Los principios de solidaridad internacional son lo que diferenciarían a un movimiento como el nuestro de esos movimientos que dicen, bueno, tenemos que recuperar el control de las plataformas y demás. Y todas estas plataformas donde está, donde está reproduciéndose el discurso de odio y, y tal. Y, y creo que... Eh, la carencia de respuestas viables eh, y el abandono en espacios por diseño que, que incrementen la colaboración, la solidaridad y lo colectivo es lo que nos tiene así y creo que eh, eh, está en los, en los nuevos espacios que creem, crea, eh, que podamos crear internacionalmente que, que respondan a otros diseños y a otros principios, la clave para desconcentrar el poder de, esta, de, de estas nuevas convocatorias de, de, de masivas que utilizan lo digital para movilizarse y para organizarse. Eh, no va a ser una tarea fácil y, y tiene que ser parte de todos los planes de formación y eh, política y crecimiento de movimientos de todos los partidos, de, de todos los partidos con una visión progresista y decolonial. Y, nos, y, siempre, y siempre nos enfrenta al, a, la, a la cuestión, pero, pero si no usamos Facebook nunca vamos a llegar a la gente que queremos llegar. Pero creo que si no paramos este círculo, solo crecemos y crecemos y crecemos el problema sin, sin encontrar soluciones. Eh, es, perdón no poder dar una, una respuesta concisa y directa, pero creo que nuestras plataformas tienen que ser las mejores y van a ser las mejores porque van a estar diseñadas para que la gente se sienta bienvenida y encuentre algo de sustancia y algo de empatía y solidaridad cuando llegue a ellas. Ese es, ese es la, el, el, lo ideal, el sueño, y lo que no tenemos todavía, la respuesta que no tenemos, porque la respuesta que no tenemos no puede, no puede ser, eh, deja Facebook y buena suerte. Muchísimas gracias. Eh, ahora vamos a dar paso a, a Ulises. Antes de que comience Ulises, invito a las compañeras y compañeros que nos estén siguiendo online, que si quieren realizar alguna pregunta, alguna de las ponentes, que la escriban en el, en el chat de propietario de Google o propietario de Facebook, que es donde estamos haciendo el streaming, y, y procederemos a formulárselas a a las ponentes. Pues ya sin más preámbulos les dejo con Ulises Mejías, que como he mencionado antes es un intelectual que está trabajando en cuestiones relacionadas con el colonialismo digital, desde un enfoque, eh, a mi modo de ver, lo voy a decir en tono vulgar, brutal. Eh, una, una mezcla de perspectivas críticas, enfoques de teoría crítica, eh, enfoques marxistas y enfoques de teoría de colonia latinoamericana, convergiendo en un análisis certero sobre cómo ha procedido, el, cómo, en, en qué fase estamos en el imperialismo digital actual. ¿no? Y ya sin más, pues les dejo con Ulises. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Y voy a compartir mi pantalla. Mientras hago eso, también quiero agradecer a los intérpretes que están haciendo una labor muy importante. Este, bueno, uh, hoy les voy a hablar un poco, primeramente, del colonialismo de datos, que es un concepto que he desarrollado junto con mi colega Nick Caldery en el London School of Economics. Y que, si quieren conocer más sobre este tema, pueden uh, leer nuestro libro del año pasado a uh, los costos de la conexión. Pero entonces quiero empezar con la definición misma del colonialismo de datos y también hacer referencia a que, bueno, este es un concepto que Nick y yo desarrollamos al mismo tiempo que otras personas, incluyendo a Renata, estaban también desarrollando uh, conceptos uh, muy similares. Uh, pero nuestra versión del colonialismo de los datos Uh, así es como la definimos. Primeramente, uh, este colonialismo es un orden emergente para la apropiación de la vida humana, de modo que los datos puedan ser extraídos continuamente de ella para obtener ganancias. Y bueno, para entender esta definición, también primeramente tenemos que entender la diferencia entre el colonialismo y la colonialidad. Esta es un concepto desarrollado por el sociólogo peruano, Aníbal Quijano. Y bueno, en resumen, él decía que supongamos que ya no hay más colonias. Se independizaron todos estos países. Bueno, dependiendo, si le preguntamos a nuestros hermanos de Puerto Rico si son independientes, pueden tener opiniones muy interesantes. Pero esencialmente ya no hay más colonias. Pero Quijano decía que el legado del colonialismo continúa, continúa formando las relaciones de poder, las relaciones raciales, incluso la construcción del conocimiento. Entonces esa continuidad es lo que él llama la colonialidad. Y cuando comparamos nosotros el colonialismo histórico y el colonialismo de datos, estamos diciendo que sí hay diferencias, claro, hay muchas. El colonialismo histórico, como lo imaginamos nosotros, como lo recordamos, eh, tuvo diferentes modos, diferentes intensidades, diferentes escalas y contextos, contextos de los que estamos viendo con el colonialismo de datos. Pero hay una semejanza muy clara entre los dos colonialismos y esta es la función histórica de los dos colonialismos, que es la misma. Esa función es despojar, es extraer. Entonces el colonialismo viejo se apoderó de la tierra, de la labor. El nuevo se apodera de nuestras vidas sociales. Y hace esto a través de los datos. ¿sí? Entonces eso es como lo definimos nosotros. Uh, un punto importante entonces de nuestro argumento es que esto que estamos llamando colonialismo de datos no es una metáfora. Estamos usando la palabra colonialismo, no alegóricamente, sino para describir una realidad emergente muy específica. Estamos hablando esencialmente de una nueva fase, entonces, de, en, en las relaciones entre el colonialismo y el capitalismo, lo que llamamos el colonialismo de datos. Y esta fase, Estamos viendo que sienta las bases de un nuevo modo de producción capitalista, que tal vez no podemos imaginar en el momento, pero que ya viene. De la misma, de la misma manera que el colonialismo preparó el terreno para el capitalismo industrial. Sí, las plantaciones, las haciendas crearon la riqueza que se invirtió en las fábricas. Entonces, esa relación entre el colonialismo y el capitalismo es muy importante porque no acabó uno y empezó el otro. Uh, es una continuidad. El colonialismo de datos coexiste con las desigualdades creadas durante el colonialismo. Entonces, cuando pensamos sobre el subdesarrollo, el racismo, la violencia, uh, todo esto continúa y continúa a través del colonialismo de datos. O sea que es profundamente continuo con los objetivos del colonialismo. Un punto clave también, cuando empezamos a hablar del colonialismo, uh, nos preguntan, bueno, ¿dónde está la violencia? Porque cuando pensamos sobre el colonialismo histórico, pensamos en la brutalidad, en la violencia. Entonces, ¿estamos sugiriendo que vamos a ver ese mismo nivel de violencia física? No. No estamos proponiendo una correspondencia exacta pero sí estamos diciendo que el impacto del cambio social es comparable. Estamos hablando entonces de diferentes medios, pero fines similares, porque como dijimos, el fin es el mismo, la extracción. ¿Cómo se justifica este nuevo orden social? Este nuevo orden social es muy efectivo porque las nuevas racionalidades, justificaciones, que se están usando se basan en las antiguas racionalidades. Sean estas económicas, legales, tecnológicas, estas racionalidades tienen un profundo pasado colonial. Comencemos con la naturaleza barata. Para colonizar el mundo, la naturaleza se tenía que enmarcar como un recurso barato, era abundante, era gratuito, estaba ahí para, quien, para que el colonizador uh, lo pudiera adquirir desde una perspectiva legal. No tenía dueño, por lo menos un dueño civilizado, claro. Los nativos no eran civilizados, por eso podía, se podía apoderar de su tierra. Uh, existía el, el término de terra nullius, que quiere decir la tierra que no le pertenece a nadie. Bueno, después de la naturaleza barata, podemos pasar a la mano de obra barata. Entonces, en el colonialismo, algunos seres humanos, y esto era determinado por la raza, esencialmente, eh, estaban destinados, para decirlo así, a proporcionar eh, la labor, la mano de obra necesaria para transformar la naturaleza en riqueza, la naturaleza barata. Entonces la explotación y el abuso se enmarcan así como orden y progreso. El colonialismo se ve como algo que era para el bien de la humanidad. Bueno, pasemos de la naturaleza barata a la mano de obra barata. Ahora tenemos, llegamos, a los datos baratos. Y aquí podemos ver la misma racionalidad extractiva que vimos con la naturaleza y con el trabajo. Los datos se dice que son abundantes sin propietario, por lo menos en forma agregada individualmente, sí tú y yo los producimos, pero cuando están de forma agregada ya no nos pertenecen, pasan a ser propiedad de la corporación porque ellas son los que tienen la tecnología avanzada para procesarlos, entonces los datos son como un residuo, ¿sí? necesitamos de esa tecnología para procesarla, como el petróleo para hacer algo con ellos. Y nuestra única responsabilidad, entonces, es generarlos. Y se nos dice también que eso es orden y progreso. Eh, en el libro nosotros hablamos específicamente de la colonialidad de las relaciones de datos. Y bueno, ahorita no tengo mucho tiempo para expander, pero los organizamos nosotros de acuerdo a la misma estrategia que se ve en los videojuegos de estrategia. Cuando jugamos algo como lo que ven aquí en el fondo, uh, el videojuego Civilization de Sid Meier, y este es específicamente el título que es sobre el colonialismo, cuando jugamos estos juegos nosotros tenemos que aplicar cuatro estrategias que se llaman las cuatro X. Explora, expande, explota y extermina. Que son las mismas estrategias que se han utilizado siempre en el colonialismo. Entonces, ahorita no tengo tiempo, como dije, de hablar de todas. Vamos a centrarnos únicamente en la de explorar. Y aquí en esta comparación transhistórica, digamos, quiero comparar dos documentos. El primero es los términos de servicio de Google Chrome. Cuando instalamos Google Chrome, en caso de que ustedes no hayan leído los términos del usuario, Estamos dando permiso a Google, aquí como dicen, usted le da a Google licencia perpetua, irrevocable, global, sin derechos de regalías y sin derechos de exclusividad para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, representar públicamente, exhibir públicamente y distribuir cualquier contenido que usted entregue, publique o exhiba en o a través de los servicios. O sea, instalaste Chrome, ya le estás dando permiso a Google de hacer todo esto. Quiero comparar este documento con otro documento, que no sé si lo estudiaron ustedes en la escuela. Este documento es el requerimiento, que era el documento que leían los colonizadores, los conquistadores españoles, cuando llegaban al Nuevo Mundo. Llegaban a una aldea, tal vez en medio de la noche, en la oscuridad, y procedían a leer este documento en español, a una población que obviamente no hablaba español. Y el documento decía en parte: y si así no lo hicieses, o sea, aceptar la autoridad real, os certifico que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y manera que pudiéramos. Y os sujetaremos a yugo y evidencia de la Iglesia y de sus majestades y tomaremos vuestras personas, de vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus majestades mandar y os tomaremos vuestros bienes y os haremos todos los males y daños que pudiéramos este es el requerimiento 1513 a favor de hacer clic ahí para aceptar e instalar entonces nuestro punto aquí es que lo que pasa después de que instalemos google chrome no es lo mismo que pasa después de que se le el requerimiento pero queremos llamar la atención al uso del lenguaje engañoso y abstracto para llevar a cabo este truco del despojo, de empezar este proceso de colonización de datos. ¿Cómo vamos a descolonizar los datos? Bueno, vamos a tener de alguna manera que encontrar las formas de rechazar esta racionalidad universal de la recopilación y extracción de datos que dice que nuestro único papel es generarlos. Y después de eso, ya no te preocupes. Y vamos a tener que también aprender de las luchas de descolonización pasadas y presentes, porque hay muchas poblaciones que tienen mucha experiencia en combatir, resistir el colonialismo. Podemos aprender de esas luchas. Podemos aprender cómo ellos y ellas reapropiaron la tecnología Uh, las formas de conocimiento, conocimiento común, las formas de solidaridad, siempre empleando una herramienta muy importante que es la imaginación. Uh, descolonizar los datos es principalmente un ejercicio de creatividad. Entonces, hablando de eso, quiero uh, enfocarme en lo que queda de la presentación en este movimiento que estamos tratando de lanzar, el movimiento de tecnologías no alineadas. Y esta es una propuesta que estoy desarrollando con mi colega Juan Ortiz Freuler, pero también con la asistencia de muchas personas, incluyendo a Renata, Paola Quijano, etc. Bueno, uh, vamos a empezar en el principio con el movimiento no alineado. Porque antes del movimiento de tecnologías no alineadas, hubo un movimiento de naciones no alineadas. Uh, de fondo, esto, uh, las bases de este movimiento empezaron tal vez en, en el 55 con la conferencia en Bandung, se formalizaron ya en Belgrado en, con la conferencia en el 61. Y bueno, el contexto es la Guerra Fría, Fría claro. Uh, el movimiento no alineado era un movimiento de naciones que querían decir no al capitalismo, uh, de un lado, pero también al comunismo, del otro lado. Entonces, buscando una tercera opción. Todavía existe este movimiento. Uh, el día de hoy cuenta con 120 estados miembros, que incluye a todos los estados de África. Hay 17 estados observadores y varias organizaciones internacionales. Pero como podemos ver, el enfoque está en el estado como actor. Este es un movimiento de estados. Y bueno, uh, hay beneficios y ganancias que se pueden crear. Por ejemplo, en el 73 uh, se propuso un nuevo orden internacional de la información. Antes del Internet, antes de todo esto de los datos, ya se estaba pensando en un nuevo orden de la información. Pero bueno, ¿qué pasó con este movimiento? Uh, fue un fracaso. Se logró encontrar esta tercera opción entre capitalismo y el comunismo, pues está difícil, ¿verdad? Uh, yo creo que no es un fracaso. Yo creo que todavía podemos aprender de todas esas lecciones. Y llegamos así al movimiento de tecnologías no alineadas. Nathan, por sus siglas en inglés, que en vez de decir no al capitalismo y al, y al comunismo, estamos tratando de decir no, de un lado, a Silicon Valley, a su modelo de la comunicación uh, basado en... Uh, Ganancias, y del otro lado, al modelo del Partido Comunista Chino, de la comunicación como herramienta de control. Entonces, estamos todavía tratando de buscar esa tercera opción. Y bueno, se habla hoy en día mucho sobre la tecnología, soberanía tecnológica. De hecho, esta conferencia es sobre ese tema. Y aquí quiero preguntar: bueno, ok, soberanía tecnológica, pero ¿para quién? ¿Sí? Uh, la soberanía tecnológica tal vez se está convirtiendo un poco en un meme viral, se está hablando mucho de ella. Uh, incluso aquí en la Unión Europea se está hablando de la necesidad económica y política de desacoplarse de China y de Estados Unidos. Por eso estoy aquí con la imagen, por ejemplo, de uh, qué tendría que hacer Europa para uh, poder producir baterías para todo tipo de uh, dispositivos electrónicos localmente, sin depender de China tanto. Uh, entonces, si hablamos ya sea de baterías europeas, en lugar de uh, uh, procedentes de China, etc., o inclusive de un Facebook europeo, no se está hablando uh, uh, específicamente sobre esto, pero se está hablando de plataformas. En vez de tener que depender de Facebook, de Google, Uh, la cuestión es si se pueden hacer construir plataformas uh, uh, locales pero aquí también como le estaba yo preguntando a Renata hay que uh, echarle ojo a la trampa del nacionalismo y del populismo ¿verdad? Uh, uh, otra vez estamos hablando de los dos uh, um, focos del colonialismo digital de un lado tenemos a Estados Unidos que está tratando de promover su clean network un, uh, una red tecnológica uh, que le beneficia a ellos, obviamente. Y los que no estén de acuerdo, que se quedan afuera, ya son los unclean, los sucios. Bueno, de China, uh, ni hablar. Uh, estamos viendo uh, aplicaciones de la tecnología, inclusive, por ejemplo, artificial, la inteligencia artificial, para reconocer a las minorías uigures, etcétera, etcétera. Uh, inclusive si empezamos sobre Brexit aquí tengo un titular del periódico The Guardian que decía si el Reino Unido realmente quiere ser una nación soberana debería ser frente a Big Tech entonces como decía Renata ¿verdad? la idea de que también desde el punto de vista nacionalista, conservador uh, uh, se está pensando que hay que desacoplarse de estas plataformas y bueno mi pregunta entonces es está la sociedad invitada a esta mesa a estas discusiones uh, se está hablando mucho de uh, uh, la soberanía tecnológica uh, como algo que beneficie al estado y a la, a la corporación uh, pero no se está hablando de la sociedad Por eso entonces estamos hablando de este movimiento de uh, Uh, tecnologías no alineadas. Uh, ¿Qué formas podría tomar este movimiento? Apenas estamos empezando a imaginarlas. Pero podemos pensar tal vez sobre uh, infraestructuras no alineadas, apps no alineadas, plataformas no alineadas, buscadores o nubes no alineados, proveedores de internet tal vez no alineados. No alineados, queremos decir entonces uh, ni con el modelo de Silicon Valley ni con el modelo del Partido Comunista Chino. Podemos tal vez hablar de los datos no alineados. Podemos generar a nivel internacional datos de salud pública no alineados, datos económicos, datos sociales, datos sobre el medio ambiente, todos ellos no alineados. Sería también tal vez una propuesta. Y podemos hablar también de las muchas formas de conocimiento colectivo, verdad? Uh, las teorías y prácticas de la descolonización, los tecnofeminismos, tal vez lo que yo llamo los observatorios de algoritmos, uh, para estudiar uh, uh, cómo estas plataformas están extrayendo uh, valor de nuestras vidas sociales. Inclusive en otra red, uh, Tierra Común, estamos hablando, por ejemplo, del teatro del oprimido por los datos y nuevas formas de actualizarlo a través de nuevas tecnologías. Entonces hay muchas formas, tal vez, de no alinearse, y uh, los invito a que nos ayuden a pensarlas. Uh, para acabar, uh, solo voy a uh, incluir una propuesta, tal vez, uh, de lo que podríamos llamar la ciudad no alineada. Y con esta foto no estoy incitando la violencia, uh, es un, una referencia tal vez un poco oscura a la película Bacurao brasileña, que no sé si la hayan vista. Pero bueno, si pensamos sobre la ciudad no alineada, Creo que la ciudad es un buen lugar para empezar, porque es un proyecto ni muy chico ni muy grande. Hablar de individuos no alineados, pues tal vez este es importante, pero no va a adquirir importancia a, a nivel global. Y creo que es muy uh, temprano para hablar de uh, naciones no alineadas tecnológicamente. Entonces la ciudad creo que puede ser un lugar bueno para comenzar. Uh, sobre todo si también vemos cómo algunas ciudades uh, tienen políticas muy progresivas y han empezado ya a um, no alinearse de alguna manera. Uh, la propuesta sería de alistar ciudades pequeñas. Uh, no vamos a empezar con Nueva York ni con Delhi. Uh, sería la cuestión uh, buscar ciudades pequeñas, preferentemente en el sur. Y bueno, ¿cómo se vería la ciudad no alineada? Uh, uh, estas son propuestas algunas las mismas que está uh, mencionando Renata uh, creo que tendríamos que garantizar algún nivel de acceso a tecnologías alternativas y también si estamos hablando de la educación acceso a una alfabetización crítica sobre el colonialismo de datos. esto podría ser algo que la ciudad podría uh, uh, empezar a hacer y tal vez uh, si estamos hablando de muchas ciudades uh, ojalá a nivel global, tal vez todas ellas pudieran uh, uh, organizar y empezar un movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Big Tech. Este movimiento de BDS ha tenido uh, algún éxito, uh, sobre todo cuando vemos uh, um, uh, en cuestiones de Palestina, uh, y creo que se puede aplicar a lo que estamos pensando aquí, porque boicot, esencialmente estamos hablando de dejar de usar tecnologías extractivas. Desinversión. Estamos hablando de que nuestras organizaciones, nuestras comunidades, nuestras ciudades dejen de apoyar económicamente a los fabricantes de las tecnologías extractivas Y por último, la sanción. Bueno, uh, creo que no hay mucho que nosotros uh, en grupos pequeños podamos usar contra Facebook y contra Google, pero colectivamente tal vez podemos empezar a pensar sobre imponer impuestos, tal vez sobre promover la nacionalización. Y la pongo aquí en quotes porque, bueno, la nacionalización también es un tema problemático, pero tal vez si hablamos de la municipalización de datos, uh, pudiéramos uh, pensar creativamente sobre cómo um, lo, que estamos, lo que estamos creando los ciudadanos nos puede pertenecer a nosotros, no a Google. Y pensar sobre todas estas formas de sanciones como formas de reparación de los daños causados por estas mismas tecnologías extractivas. Bueno, ya voy a acabar solamente uh, invitándolos, si quieren participar en ayudarnos a pensar sobre todo este nuevo movimiento, pueden ir a nonaligntech.net o a nonaligntech.net slash community, donde uh, estamos uh, uh, de una manera old school con un uh, discussion board. Uh, uh, de los que se usaban hace muchos años, pero al mismo tiempo, tratando de no utilizar Google y Facebook, hemos creado este foro para poder hablar de estas propuestas. Y con esto voy a terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises. Hemos tenido un pequeño problema técnico con, con Renata. A ver si nos puede formular alguna pregunta por el chat, pero mientras tanto eh, me gustaría lanzarte una cuestión ...que engancha y engarza con lo que tú has estado hablando en, en, en el último lugar. La, la pregunta es la siguiente. Quizás la clave del éxito de las grandes plataformas como Facebook o como YouTube... Eh, ...ha sido su capacidad de escalar a nivel global. Y parece que hay una cierta dificultad en considerar y plantear alternativas desde la municipalización cuando el éxito ha sido precisamente esa construcción, no ya internacional, sino global. Me imagino que habréis reflexionado sobre esto y pensado, bueno, ¿cuál sería el foro? ¿Las Naciones Unidas? ¿Una especie de Naciones Unidas digitales? ¿Una alianza global? ¿Cómo podríamos plantear eh, alternativas globales a estas grandes plataformas extractivas, que no sean hegemónicas, coloniales y, y demás? Sí, gracias. Uh, sí, es muy buena pregunta, ¿verdad? Este, Porque por eso también doy el ejemplo yo uh, uh, en el libro y en mis pláticas sobre el requerimiento como un ejemplo de ese tipo de truco, si lo queremos llamar así, de cómo pasó algo o cómo se empezó a extraer valor uh, sin que nos diéramos cuenta esencialmente. Uh, a las poblaciones de lo que se le llamaba el Nuevo Mundo, uh, cuando llegaron los conquistadores y presentaron este tipo de documentos legales, claro, acompañados con poder militar y también con enfermedades que no estaban uh, ellos preparados para resistir. Uh, pues por eso la extracción pudo darse de una manera uh, muy rápida, si pensamos uh, uh, en cuestiones de uh, siglos y de décadas, pero esencialmente de una manera muy rápida. Uh, y entonces lo que quiero decir es que de esa misma manera, la primera vez que nosotros aceptamos y hicimos clic en los términos de uso de todas estas plataformas que hoy en día usamos, esa, perdimos esa lucha. De una manera igualmente rápida, porque le dimos permiso legalmente a estas compañías de extraer. Uh, ese valor de nuestras vidas. Claro, no entendíamos el lenguaje de la misma manera que uh, uh, las poblaciones no entendían el español del requerimiento. Uh, no entendimos, pero uh, de cierta manera dimos permiso. Y, pues, entonces, ¿cómo le hacemos ahora para cambiar, para descolonizar, para retroceder, para invertir ese proceso? Es, es, un, es una cuestión muy difícil. Uh, y la segunda parte de tu pregunta, uh, ¿cuál va a ser la plataforma entonces para hacer esto? Uh, ¿Algún tipo de Naciones Unidas o algún grupo dentro de las Naciones Unidas? Uh, yo creo que no le debemos de decir no a ninguna propuesta. Uh, creo que los estados deben de estar involucrados, las organizaciones internacionales deben de estar involucradas, pero al mismo tiempo creo que tenemos como sociedad civil, que usar nuestra propia voz y no buscar un uh, asiento en la mesa, un lugar en la mesa, sino crear las mesas en las que tienen que uh, llegar uh, a participar uh, otros actores del Estado, de las organizaciones internacionales. Entonces, uh, por eso estamos pensando en el movimiento de tecnologías no alineadas como un movimiento grassroots, uh, un movimiento social, uh, claro, con enlaces a partidos políticos, con enlaces a gobiernos, con enlaces a, a organizaciones, organizaciones internacionales, pero creo que tenemos que hablar con nuestra propia voz y no solo con una voz, porque eh, tiene que ser un movimiento diverso, uh, uh, un movimiento que uh, una Uh, muchas de estas voces uh, y que reconcilie, yo creo que ese es el objetivo, que reconcilie la solidaridad global con la soberanía. Y creo que esas dos cosas pueden coexistir. Muchísimas gracias. La verdad es que son, son todo cuestiones que, la verdad es que disparan el el intelecto y que te hacen imaginar y querer desear otros, otros futuros, otras alternativas. Ahora vamos a dar paso de, de voz a, a Renata, por cámara no va a poder ser, pero sí va a ser por voz, que, que creo que te va a dirigir a alguna a alguna cuestión, cuando, cuando quiera Renata. Bueno, Ulises, y perdón por no tener la cámara. Eh... Básicamente mi pregunta es, ¿cómo hacemos frente? Tenemos unas superestructuras que nos atan de manos, que rebasan lo, nacion, lo municipal y rebasan lo nacional, y un sistema de castigo, de castigo económico fuerte y disputas internacionales en el marco de comercio global y también en marcos de, de cooperación en temas de seguridad global. Entonces, y lo hemos visto ahorita con el Clean Network en Estados Unidos y cómo te, te tiran al bulldog cuando quieres hacer las cosas diferentes o aún cuando quieres hacer cosas con China. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo, cómo hacemos frente a eso? Porque ante, ante toda lógica, hoy por hoy, ni siquiera podemos producir, eh, eh, declarar licencia obligatoria de las vacunas de COVID y producir las, las vacunas que necesitamos para salvar vidas. O sea, es una tragedia total que Europa está al centro de, de... Y Europa está al centro de todo esto. Y lo digo aquí porque hasta el sur del sur, hasta España, está a favor de restringir eh, incluso el acceso a, a, a medicinas vitales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejamos esto? Porque podemos tener mucha ilusión y podemos empezar... Eh, este movimiento de las ciudades emancipadas y demás, pero luego nos encontramos con esto, esto, estas cuestiones que ni siquiera las podemos votar eh, en nuestras elecciones. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué solución propones que no sea la revolución? Sí, gracias Renata. Este, pues es una pregunta difícil y profunda, ¿verdad? Um, pero creo que por eso también nos conviene ver y estudiar la historia del colonialismo. Porque tal vez cuando estamos nosotros aquí hablando de, uh, uh, de este sistema que estamos enfrentando y del castigo, de la opresión de la que mencionaste, uh, que se ejerce a través de él, podemos pensar que no hay solución y no hay alternativa. Pero el mismo tipo de castigo y opresión y, uh, sobre la, las superestructuras uh, ya llevamos siglos viviéndolo y yo creo que por eso es importante aprender de todos los movimientos que resistieron y que resisten uh, y que resisten a veces cuando no se pudo resistir con el cuerpo uh, en el colonialismo siempre se pudo resistir con la mente por lo menos uh, y por eso uh, Nick y yo hablamos también del importante papel que tiene que jugar la creatividad y la imaginación. Uh, Tienes razón, ¿cómo pensamos la autosuficiencia uh, en un sistema capitalista de globalismo donde, claro, yo no puedo construir mi teléfono móvil con recursos que encuentro en mi uh, backyard, uh, uh, en mi patio, ¿verdad? Uh, tengo que uh, comprar un dispositivo uh, diseñado en California y ensamblado en China. En, uh, tal vez si hablamos del software, la autosuficiencia es un poco más practicable porque por lo menos podemos pensar sobre open source y, y uh, libre software, etcétera, etcétera, pero uh, al final del día ese software tiene que Uh, para funcionar, lo tenemos que instalar en computadoras que no producimos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, uh, creo que primeramente para encontrar esa pequeña apertura de cómo resistir, uh, se necesita la imaginación. Y aquí tal vez uh, uh, no soy un buen marxista materialista, porque creo que si nos limitamos al nivel materialista, Uh, hay muy pocas oportunidades, sí las hay, pero hay muy pocas. Entonces uh, creo que este movimiento para um, uh, alcanzar sus objetivos tiene que ser también un movimiento cultural, un movimiento de eh, imaginar uh, formas de conexión alternativas y de decir no a los dos modelos de Silicon Valley y de China. Um, y por eso es importante también invitar a diferentes voces y opiniones diversas a contribuir a esta imaginación, porque la imaginación siempre es también un, una actividad uh, colectiva. Muchísimas gracias por, por la pregunta y por la respuesta también, que, eh, que bueno, todas estas cuestiones podríamos yo creo que estar aquí reunidas durante horas eh, y todavía nos faltaría tiempo para seguir hablando. Nos han hecho una pregunta en el, en el chat que, que bueno, consideramos bastante relevante y es de si ustedes perciben que hay una diferencia en cómo opera el colonialismo de datos en el norte y en el sur global. Digamos ¿no? que hay colonialismo de datos en el norte, también en el sur. ¿Qué, qué diferencias hay, qué, qué semejanzas y qué maneras tiene, o de qué manera puede combatirse en ambos lados? Bueno, uh, si quieres, Renato, empiezo yo y tú puedes uh, agregar algo. Um, sí, yo creo que, um, uh, bueno, de alguna manera, el colonialismo de datos es un fenómeno global. Uh, y el colonialismo siempre ha sido un fenómeno global. Uh, claro, uh, en el colonialismo histórico siempre hubo una diferencia muy clara entre la colonia y la metrópolis, el centro del imperio. Pero siempre la colonia existió dentro de la metrópolis y la metrópolis existió siempre dentro de la colonia. Entonces uh, las fronteras siempre han sido muy, uh, no han sido muy claras y concretas. Uh, al mismo tiempo creo que es importante no decir que todos somos sujetos del colonialismo de datos, colonialismo digital de la misma manera, porque está claro, que las mismas poblaciones, los mismos segmentos de la población que siempre han pagado un costo mayor durante el colonialismo, lo siguen haciendo durante el colonialismo de datos. Um, entonces, cuando vemos el impacto de estas tecnologías, sobre todo en cuestiones de raza, en cuestiones económicas, etc., siempre vemos que hay poblaciones más vulnerables que pagan un, un costo, un precio más más uh, Alto. No sé si Renata quiere agregar algo. Sí, uh, quiero agregar algo porque yo, yo difiero un poco. A mí, a mí me parece que hay mucha menos conciencia de la explotación y mucha más dependencia de la tecnología en la vida diaria de alguien en el norte global. Y eso es, es bien interesante porque no como no han percibido el, el profundo daño y la total penetración de, de, de, de esta, esta convergencia Silicon Valley, militares y poder político de Estados Unidos y poder, poder cultural y mediático también en todos los aspectos de sus vidas. Eh, no hay esa conciencia de explotación, hay como un pragmatismo y resignación hacia estas tecnologías. Y hay una muy efectiva desinformación hacia alternativas, muy muy muy efectiva desinformación. O sea, a mí me parece eh, increíble ver en países, en países, en ciudades europeas eh, graffiti contra el 5G, eh, como como posible, de, como el 5G chino eh, expande el COVID y cosas así. O sea, es, es eh, prejuicios raciales asociados a tecnologías. Eh, preju prejuicios culturales asociados a tecnologías y eh, una una narrativa prevalente de que no podemos vivir sin ellas sin ciertas plataformas cuando vivíamos perfectamente sin ellas 20, hace 20 años entonces es es, es una eh, la narrativa en el norte global es muy poderosa es muy es muy eh, enraizada, sobre todo en las generaciones nuevas, en una, una eh, resignación absoluta a que no podemos vivir sin ellas, a que las alternativas no sirven y a, eh, a, que, a, a una incapacidad de eh, pensar, pensar en... en creo que cuando se removió la capacidad de la de y la capacidad creativa de hacer tu blog de hacer tu red de hacer de, de poder co codiar tus, tus páginas y demás cuando se cuando se resultó tan conveniente eh, adoptar estas tecnologías también se suprimió la eh, de la mentalidad de muchos jóvenes que se conectaron inmediatamente a interne, esta internet tan fácil de usar, tan fácil de personalizar y tan fácil de creer que es tuya. Y, y cuesta mucho más sacar de esa lógica a, a, a gente que tiene digitalizada su vida del momento que se despiertan al momento que se van a dormir y que tiene todas sus, sus, sus dinámicas sociales y personales asociadas a tecnologías con las que creen que no pueden vivir es distinto por eso y, y, y, y es algo que en, en, en la agenda no, no se toma porque no es una no no es, no es no no es parte aún de nuestros procesos de formación política temprana. Muchísimas gracias. Eh, nos gustaría finalizar con una cuestión, si ustedes quieren, que, que ha revoloteado nuestras cabezas en, en los últimos meses. Eh, como saben, ustedes España es un país tecnológicamente dependiente y tenemos un gobierno progresista. y Nos gustaría tratar de apoyarle en, en, en tomar medidas radicales que ayuden no solo a acabar con esta experiencia tecnológica de España, sino de, del contexto del globo pero uno de los puntos en los que intersecciona el colonialismo epistémico y el capitalismo digital precisamente es en el control de las tecnologías ¿no? y en el lucrativo control de las transferencias tecnológicas. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo, desmer cómo desmercantilizamos las tecnologías? ¿Cómo decomodificamos las tecnologías? Clave de la relación de dependencia que se establece entre el norte y el sur global. Renata, ¿quieres empezar tú? Eh, dale, eh, una, una respuesta la tiene España, de hecho. El, movem, el movimiento cooperativista es súper inspirador de, eh, en una lógica distinta. Por supuesto, puedes, puedes hacer económicos, eh, modelos económicos viables, sostenibles, colaborativos, descentralizados, poderosos, competitivos, eh, eh, con la economía de cooperativas, plataforma, plataformas por cooperativa. Creo que hay mucho que aprender ahí, hay mucho que experimentar ahí, mucho que invertir en, en, en subsidiarlas un poco para que se vuelvan eh, modelos económicos viables. Esa es una. Eh, también volver a, eh, el Estado tiene que volver a recuperar eh, control de tecnologías eh, críticas y eso puede hacerse en colaboración también en pools de fondos estatales, por ejemplo, toda la tecnología electoral o toda la tecnología para la educación. ¿Por qué tienen que ser proveíd para por Silicon Valley? ¿Por qué no hacemos hubs de desarrollo colaborativos europeos, regionales, latinoamericanos o por, por idiomas aún que, no, que nos permitan remover el lucro de esos y, volver, y, y sacar todos esos datos de sectores enteros como la educación o como la salud pública para eh, investigación y desarrollo de... De, eh, inteligencia artificial de interés público. Y eh, eso es importantísimo, son nuestros impuestos que se inviertan en eso en lugar de dárselos a Microsoft, básicamente. Y, y, y por último, eh, creo que eh, la, la colaboración Sur-Sur también tiene muchas, pues, muchísimas posibilidades. O sea, creo que podemos hacer eh, partnerships regionales reales donde, eh, eh, donde haya mucha... Tenemos países en blanco, tenemos países que desde cero pueden, eh, pueden adoptar estas tecnologías de las que hablamos, pueden eh, adoptar tecnologías desde una distinta lógica. Entonces revisitar todos los planes de digitalización y conexión a una Internet de porquería que tenemos hoy, a los pobres globales, que es a la, inter a la Internet de consumo y vigilancia, y repensar el modelo de digitalización de la mitad de la humanidad que aún no está conectada, que puede tener esos elementos de, de eh, edu, eh, educación pública eh, con una, y, y formación desde una distinta lógica y eh, aspectos de cooperación desde otra, desde otra lógica a que no se conecten a Facebook, sino que se conecten a algo mucho mejor, quizá proveído por estas cooperativas, quizá quizá proveído por sus cooperativas propias en colaboración con cooperativas europeas y latinoamericanas y asiáticas y qué sé yo. Aquí tenemos espacio para reimaginar y tenemos espacio para reinventar y tenemos tiempo porque mitad del mundo ha esperado 30 años para conectarse. O sea, la Internet no es algo, no es algo y la web no son ya nada nuevo. Y, pero, pero, pero podríamos intentar, esperando, tal, tal vez no tan rápido como lo haría Facebook, hacer algo, algo nuevo, algo distinto y algo mejor desde el sur. Bueno, yo solo agregaría esta respuesta excelente de Renata, nos dio muchos ejemplos muy específicos, uh, no tengo mucho que agregar, uh, solamente decir que también me gustaría que Uh, pensáramos en soluciones no tecnológicas uh, de cómo responder a esta pregunta de descomodificar uh, uh, no solo la tecnología, sino nuestras vidas. Yo creo que el proceso de descolonizar uh, nuestras vidas, uh, nuestras sociedades, tiene que ser un proceso también de cómo recuperar el espacio y el tiempo colonizados. Uh, entonces, vuelvo al tema de lo creativo y lo imaginativo tenemos realmente que pensar en nuestras cómo llevamos a cabo nuestras vidas y cómo el espacio que hemos dado permiso a que se colonice, el espacio tal vez con las cámaras en a, a los espacios públicos, las cámaras de vigilancia o con los um, asistentes digitales de Google y Amazon en nuestras cocinas y en nuestras recámaras. Uh, esos espacios se han colonizado y tenemos que uh, uh, empezar a imaginar cómo descolonizarlos. Y el tiempo, el tiempo también que eh, uh, nos pasamos enfrente de las pantallas, enfrente de los dispositivos, uh, hay que pensar también cómo podemos descolonizar todo ese tiempo uh, que estamos invirtiendo realmente eh, para ser ricas, a un par de compañías globales. Bueno, muchísimas gracias. Como os digo, este debate podría debe continuar. Esperamos seguir en contacto con, con todos ustedes. ¿no? Muchas gracias por eh, haber formado parte de este diálogo. Y para las personas que nos estén siguiendo online, eh, continuaremos con las jornadas con un grupo de trabajo que va a seguir eh, desarrollando estas cuestiones y otras. De nuevo, pues en... Aproximadamente unos 25 minutos retomaremos la conexión. Muchas gracias Renata, muchas gracias Ulises y muchas gracias a las intérpretes que veo haciendo maravillas ahí y nada, hasta luego. Gracias, hasta luego.